Bueno, acá estamos con Adi, la única que está de su bruja favorita Disculpen a Santiago, ya que estuve llorando Vamos a agarrar un carrito Porque lo que vamos a hacer ahora Es una animalada, es una vestiduridad Sí, me parece que este carrito es medio parapléjico A ver Bien yeah. Pasó la prueba Pasó, pasó la, prueba. la prueba Bueno, estamos acá en el coto Sí, este es el coto El coto El coto, yo te conozco ¿Cuál tienes patologías de la visión? ¿cómo ves Desprende. ¿Cómo ves? Mira, yo tengo... ¿Y Miopía sí. y atismatismo ¿También? Ah, ok, yo tengo mi pero ¿dónde está el corazón anteojos no venimos a por eso, un colchón no vengo por eso, sexo no tengo we. Abby tiene mucho sexo eh, sí, sí, especialmente con la gente de color gris con los grisexuales no, amigo, Barbie se genera un imperio Ah, oh, no, ¿por qué? ¿qué onda Barbie? es muy fea ahora bueno, no tenés nada, no sos una ladrona, yo no tengo nada Nada legal, bueno, nada legal. ¿Ya están veniendo cosas de verano? Pues bueno, la red vive. O es por el. Ay, entre poco salía el Día del niño. ¿Cuándo salía el niño? En agosto, el 8 creo que es. No me jodas. Como si de repente me siento más chiquita. Ay, sí, de repente quiero un papi. Bueno. ¿Qué? Por eso es rico tener hijos una juguetería, ¿viste? Sí. Y todo está arriba de 10 lucas. ¿En serio? Todo, todo todo arriba de 10 lucas está. Ah, pero que jueguen con la computadora es la misma mierda. Te <risa> regalas una computadora, tiene todo el pendejo, no va a romper las bolas. le regalas un juego nuevo de Steam, es la nueva esta. Sí, sí, sí, sí está. ya está, no sale 10 lucas y el pendejo está contento. Te ¿Qué? ¿Qué compraste una computadora y es una inversión de por vida Es que sí, la verdad es que es una muy buena inversión. Es una inversión de por vida. ¿Sabes qué hacía mi abuela? Mi abuela agarraba una bebida, se la ponía a tomar en el camino y después la pagaba... <risa> Te juro que hacía eso mi abuela, yo no voy a creer los huevos que tenía mi abuela ¿Viste el nivel de cuando las cosas que chupan un huevo? Bueno, mi abuela era eso, pero yo, nada Yo sí hacía eso era cuando era chiquita, tipo si tenía mucha hambre, mucha sed Mi vieja me agarraba algo, ponerle algo que se pueda comer acá Lo iba comiendo y por lo pagaba también en la caja Ay, yo no me daba cuenta porque yo de repente veía a mi abuela comiendo tomando cosas Y ¿Sí, abuela? decía, ah lo pongo en la caja y yo decía, ah, ¿o oh, ¿qué? Ah. Uh. No, ya... Nada Yo creo no, que tanto. nos estamos pasando. No, no tengo ganas de comprar detergente. Capaz si sí, un, una lavandina de un traguito. Ayer, no, allá es para perro. No, es para allá, para allá. ¿Cómo que para perro? No vas a volver con tu ex, wey. <risa> <risa> <risa> no dije nada. <risa> bueno, bienvenidos. Acá está el monstruo. El. Mira, el, el, el tigre de la setorita con leche de tigre, y este con leche de conejos. Hay muchos conejos, ¿eh? Tenemos la mermelada, cerealitas, todas estas boletas. Este no chupan un huevo. Lo que vamos a elegir el día de hoy es vitina, porque estoy embarazada. Nah. <risa> <risa> bueno, amigos de YouTube, no es eso. Lo que vamos a agarrar el día de hoy, 328 las titas que 10 son 3 mil pesos? Eh... Que no, cobraste vos, ¿no? Sí La concha de mi madre Pero conviene esto ¿No podríamos ir un cotillón? Y yo creo que vamos a necesitar 100 Para lo que queremos hacer 5 Cientitas Está madre Che, igual el paquete este el de por fuera Está bueno para hacer algo también Ahí es una 10 son 3.300. 3, 4, 5 Hay ahí 5 ¡Epa! No, lo que habrá sido Lo agarré justo ¿Cuántos son? 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, yes. ok 5 por 10 es 50, ¿no? Sí Entonces Debería gastar 6.000 pesos para 300 el científico. Bueno, eso fue 3, 6, 7, 8, 9, 10 Bien Bueno, con tu like haces que no me muera de hambre Y pueda seguir haciendo peloturas Mira un huevo kinder abierto Bien, tengo chocolate Ay, uh, comí, le metí el dedo a de ese huevo kinder ¿Está rico, viste? Sí, está rico Mirá, esa, ese carrito. Bueno, sí que acá se un vestido. Sí, estoy en total 100 Traje la tarjeta coto. ¡Tran! Sí tengo tarjeta coto. Ah, eh, sí, creo que sí, creo. Che, igual. Ay, no podemos ir a caja rápida porque tenemos más de 15 productos. <risa> bueno, ya fue. Todos esas medias discapacitas. No. Dale, dale, dale. ¿Te das cuenta que con lo que sale esto me podría estar comprando un colchada? Ay Dios, nunca vi tantos familiares juntos. <risa> Tita, acabo de parir tu cita. ¿Ay? Me tenés que dar la cuota alimentaria. La concha de su. Ey, vivamos juntas, no hay sí, problema, no más. ¿La cuota alimentaria, Tito? Ay, la bueno, está bien, pero vivamos juntas. Si no, no lo hago, o sea, te pago las cosas ahí, en el pago. No sé, no sé. La comida sí. la pago ahí, te juro, ¿en serio? Ay, hay que irnos. No. ¿Con quién estuviste, Avi? ¿Con quién estuviste? No, yo te lo puedo explicar Sos una desubicada. No. Oh, Hija de, de, de puta. Hija de puta. Cuando uno está en la peor, en su peor metamorfosis de Igual está re bien, no voy a decir que no. Por favor. Pero tan cagada me tenía que encontrar. Onda, tan cagada. El nivel de caca. Ah, no, amigo, estoy en el carrito con mis hijos. los hijos, tío. Oh, no pensé que iba a ser padre tan rápido. Bueno, siempre hay una primera vez para todos. Va una... ¿Cuántas compramos? 100. Bueno, 100 hijos. ¿Qué se siente tener 100 hijos? 100 tuviste, Abby. 100 hijos. ¿Sabes cómo me quedó? País? ¿Sabes cómo me quedó la concha? Menuda página. Parece una cacerola se queda como una cacerola de tantas que han salido. pues que no sé si tenía leche o renacuajos o ranas porque para la cantidad de fertilizante que le di a ese coñón dale a macar los hijos a los hijos ¡Oh! Joder. bueno, lo que tiene el gusto es que tiene esas barreras que nos impide el paso con los changos. entonces tenemos que abandonar la cuna en eh, cualquier... Eh, no, no, no, no Perfecto, perfecto. No nos no mano, no nos vamos. No, nada. sí, sí, sí, sí. No, no nada. Nada. Gracias, gracias. Y tenemos que recurrir a llevar a nuestros hijos a mano. Como la vieja escuela, como la vieja escuela. Bueno. con Cuidado, no te caigas con los hijos, por favor. No, Tita, Tita, no te lleves a nuestros hijos. No, Tita. No te caen. Tita, no, no, no, no. No se lo con Jackson en el balcón. No. <tose> bueno, no me importa, los chicos, No, sé, no, sé, no, sé. no sé, todos saben dónde es mi casa. Y me mandan comida. Porque... Way, se censura el fondo, ya fue. No quiero saber qué va a poner de fondo el editor. Señora, señora, dígame. Sí, cuéntame, sí. ¿qué, tiene, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Sus hijos. hijos biológicos. Oh, mis hijos biológicos. Y... Pero no entiendo por qué, por qué son así. ¿Qué tienen? ¿A eh, una enfermedad? Eh, no quiero responder ese tipo de preguntas. Prefiero... No, no, es que mire, yo pertenezco yo pertenezco a National Geographic Hacemos todo así documentales de gente con hijos medios deformes, así, ese estilo ¿Perdón, estás llamando deformes a mis hijos? Y mirá, son bastante cuadrados No, no, no, para sí, no, no Los hijos Bueno, bueno, ahora sí voy a responder Te explico, en realidad yo soy pansexual Ah, ok Como soy pansexual, solamente tengo relaciones sexuales con cosas relacionadas con trigo Bueno, nada, yo tuve relaciones sexuales con entonces gente que a mí me gusta el pan ella era una como, como dulce y todo bueno tuvimos titas pero son son demasiada cantidad de titas o eh, sea ¿cómo, ¿cómo, cómo es posible eso me dicen el conejo toro rápido como un conejo fuerte como un toro <risa> señora y le puedo preguntar cuál es cuál es cuál es su género Señora, señora, eh, disculpe, disculpe. Usted ya se calmó, ¿no? ¿Se calmó ya? Sí, eh, sí. Eh. Ok, bueno, es que noté que sus hijos se veían un poco, viste, como fríos, así. Los noto como un poco, como con escalofríos. Entonces me preguntaba, ¿por qué no le compra una telita, viste, así como para que esté más abrigado, no? Por ejemplo, mira, acá tiene una con zorritos, una con princesas rositas. Pues son todas nenas, me imagino, ¿no? Usted es una nena. Así que me imagino que son todas nenas. No, no, porque el no? rosa es para nenas. El <ríe> rosa es para nenas. No. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? La pregunta es, ¿me alcanzarán todas estas titas para hacer un vestido de titas? ¡Pongámoslo a prueba! ¡Ay, pedazo de boca! ¡Qué idea! ¡La madre! ¡El <ríe> espejo animal! <risa> Cuando un vestido huele a humedad. Literalmente este vestido de hace años que no lo uso. Ah, soy una tita. Me estoy, me estoy. vistiendo con la piel de mis hijos. Chicos, hijos, te ayudé a masacrar. Boleo, ¿qué clase de padres somos? <risa> somos padres por aborto. Eh. Eh. Bueno, necesito que te pongas en cuatro. <risa> Si te va a poner palo la de abajo ¿Qué le miráis? No mire, no miren a mi novia ¿Qué te pasa? ¿No? ¡Ah! ¡Ay, ¡La concha de <risa> más el brazo! Ay, que no llegó no llegó a ser mucha Pobrecita, mi titita Ay, feliz Bueno chicos, aquí voy a entrar yo No sé cómo choca mi lo voy a poner Bueno, el resultado de vestido de titas Con Abby pegando las titas Estoy más fachera ¿Y ese tema? ¿Lo conozco o no lo conozco? Empieza diferente, piensa muy distinto Ah, es que es como una especie de remixado ¡Ay, lo La música de los 80 le da el toque al viaje. Igual con la neblina que hay, parece Silent Hill. No, es increíble esto. Ah, fíjate que no ve Estamos en una cuadra de la plaza, dos cuadras. No la ves. Ah, no, es verdad. Es verdad, no veo la plaza. Bueno, por A suerte, ver. sí vemos los autos. Sí, sí Uy, pero hasta bien. ahí, fíjate, una cuadra para adelante le ves las luces del auto. Nada sí. más. Si no tienes las luces prendidas de posición, las adelante, la adelante no la ves. no. Lo comés de una. Bueno, igual de cerca ya lo vas a ver, pero. Si, sí, cuando yo conocí. Te van a robar el auto, pero pongo un día abajo. Nah, nah, No, esta zona no es jodida. ¿Eh? ¿Aca? No, ah, no es jodida. No pasa no? nada. Si lo pasas Sí, no, para adentro, cerca de la casa de, de mi amiga, que vivimos frente cerca de las obras. Ponele dos, tres cuadras de para adentro y ya está, la boca de lobo, Para ya sí porque tenés una villa. Ay, sí, no, no, no, es que acá estás, es como, como un spot está bueno, pero das dos pasos en, en falso y ya está. digo Fuiste. Sí, sí. Villa Fiorito. villa ¿Fiorito está por otro lado? No, no no, ah. no, no, no, es que dijeron eso de chat. Ah. No, no no no no sé qué Villa está ahí. ¿A dónde? La, la que mencionaste. Me no, parece Villa tranquila, me parece que <ríe> Villa tranquila. No, qué hermoso no, nombre. No, sé Villa tranquila, villa... villa tranquila. No tiene nada de tranquilo esa Villa. <ríe> villa tranquila le pone. Me, me da risa porque está por los dos lados de la palabra villa Está la villa Villa Carlos Paz Que te vas a un lugar re lindo O sea, me fui y pasé a una villa Lo que en realidad una villa es un lugar chiquito para sí. Acá le dicen villa la villa la, todo lo que es una villa Sí, sí, que es chiquito no tiene nada Hay que tener cuidado cuando alguien te dice Ay, vivo en una villa quieres venir? Uy, qué lindo me invité a una villa La villa Uber, no, no uso Uber Uso Cabify Siempre usé Uber, me pasaron cosas malas ¿Qué te pasó? Ay, una vez me tocó Sí. ¿El skinhead? Ah, sí. Nos tocó un skinhead. Era un skinhead neonazi que tenía tatuado skinhead en la lengua. Es más, el chabón estaba fumando porro mientras nos va Ah, bueno, ella cualquiera. Si era skinhead, bueno, está bien, listo. Cada uno lo que quiere. Y yo laburé, laburé mucho tiempo de seguridad, laburé como ¿Sí? 12 años de seguridad en Borichi en Palermo, todo por ahí. Uh -huh. Y tenía un compañero una vuelta y el flaco era gente. Pero era neonazi, posta más. Igual macanudísimo era el flaco ¿En serio? A no. lo que era, no te de... Oh, negro de raza negro no lo podía ver, negro de piel menos. Oh no, es increíble no, no. eso. Igual es... era, el chabón era macabrísimo, estaba laburando, nomás que no le gustaba a vos lo que sea, si no hacía nada no te iba a hacer nada. Claro. claro. claro. Era... también tenía las básticas tatuadas en la nuca. un no, <risa> montón! La cara tatuada, todo tatuada. un montón! La concha tuya. Dice Rappi. No, ¿A vos no? el no, tranqui. No te dije, le dije al pibe. No, el Rapi casi ¿Qué? lo chocó, se cruzó en... El... ¡No! ¿Qué, ¿Qué hizo? Eso? Si no están mirando, ¿se la ponen? Yo no, pero.. No sé Ahí está la fila. Ahora llega. Uh. Wow, Mira la fila. Eh, toma, eh, ¿te regalo la tita? No, no, no. <ríe> bueno, llegamos. ¡Hola gente! ¡Hola, Hola gente! Estaba en el baño de la Tokio haciendo TikToks y me abrieron la puerta Ahí, Rob y Santierno tirando facha Ay, qué linda que estás, Savi, la concha de tu madre Hija de mil puta, cómo estás tan linda, miren, Abby Uy.